<risa> Yo no entro ahí Ahora vamos a... Shinjuku Golden Gate Golden Gate Es una zona de... Es unos callejones Con comida Venden de todo Eso creemos entonces, está allá al fondo. Nos encontramos unos en baños públicos. Estos son los baños. Y estos son los callejones, al parecer. Vamos llegando. Todo parece indicar que estos son. Estos son los callejoncitos. Estos entradas Sí. Vean la entrada. Todo aquí es lepetí, ponte aquí en la puerta, mire, porque ven el tamaño. <tose> Yo no entro ahí, es el problema Tengo que buscar una donde sí pueda entrar Venimos de esa calle Y ahora vamos a esta calle Al otro lado, por este callejoncito, a ver si entramos, a ver si entramos. Eso fue chiquito. ¿Lo logramos. No lo logramos. Seguimos en los callejones. Estamos buscando un lugarcito. No nos llama la atención a ninguno. Mira, por Ah, mire. Son como varecitos. Sí. Pero bueno... En el tarot. Y tarot. Otros pellejoncitos. como para hobbits aquí. Se llenan con dos personas. Y sí, iba bien puesto ese, ese compita puesto puestísimo no sé si se vio en el video pero se venía tambaleando y esto fue el Golden Gate. Vamos a ver si, si nos llama la atención algo, y ya grabaremos. Y si no, bueno ya callejoneamos al menos.